Tras permanecer varios días recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís, falleció Luis Alberto Vargas Hiciano, alias El Piri, de 30 años de edad, quien había resultado herido en medio de un incidente registrado en el municipio de Villarriba. Familiares del obsiso manifestaron que su pariente fue traicionado. <risa> fuerza para resistir, Y Luis Alberto lo mandan a matar traicionado, le dieron de espada, le dieron de espada hacer tiro, Milton no tuvo la bujía para matarlo de frente y mandó a matar a abusador. pero Dios va a hacer la justicia, Dios va a hacer la justicia que me llevan a Luis Alberto. Acusan al nombrado Milton de quitarle la vida a Vargas y Ciano. Recordamos que en medio del incidente también resultaron heridos Emanuel Rosa Jiménez, de 20 años de edad, y Alexander Remigio Arias, de 23, estos dos últimos residentes en esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.